In Honduras, human rights groups are condemning the government of President Juan Orlando Hernandez for failing to indict a single person for killing 31 people during protests challenging last no November's election results. The protesters were killed during a brutal military crackdown amidst reports of widespread fraud and vote-rigging. Families of victims say they've been subjected to harassment and death threats after pressing for justice. This comes as the daughter of internationally renowned Honduran environmentalist Berta Cáceres, Who was assassinated in 2016? Said prosecutors are withholding evidence in the murder trial of eight men charged with the crime, set for September 10th. Bertha Zuniga Casade spoke to reporters Wednesday. Este eh, proceso se dado un medio de grandes irregularidades en la investigación manejada por el ministerio público que ha monopolizado toda la investigación y que ha negado la condición de víctimas eh, en este proceso, eh, negándonos saber cuáles son las hipótesis y cuál es la información que sustenta las investigaciones. Sin embargo, nosotros siempre de manera paralela hemos hecho los esfuerzos para construir eh, las hipótesis y determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas.